Para los que dicen que si la iglesia católica tiene oro, sí tiene oro, pero el templo de Israel, ¿de que estaba lleno? De oro, porque estaba en servicio de qué? De Dios. Si tú quieres cosas buenas para ti, las de Dios tienen que ser mejores. Si no, tú eres un hipócrita y nunca le vas a construir templo a Dios. Ni en tu vida, ni en tu casa, ni en nadie. Porque nosotros solo lo tenemos afuera, lo tenemos también los hipocritillas estos dentro de la iglesia. No, la iglesia, no, no, no. Mi hermana que no sabe en teología se lo dijo a una persona que le dijo. La iglesia es rica. Le dijo, si sí, tú sabes por qué la iglesia es rica, porque la riqueza de la iglesia está en los altares, en el culto a Dios. La, tu iglesia no sabe la riqueza porque está en la cuenta del pastor en el banco.